Y hablando de reencuentros, hablando de la temporada, ya inició el verano, como le hemos informado. Ya arrancó el verano y todavía ahorita está como que un poquito fresquito, uh -huh. pero han dicho, ya ha dicho el CENAMI, que en los sí, próximos sí, días sí, la cosa sí. se va a poner, pero caliente. Sí, vamos a estar. ¿eh? Así que hay que cuidarnos también la piel. Partner, ¿no? ¿Tú partner, te cuidas la piel o no, sí, sí. Cintia Barreto? Ahora me estoy cuidando. Tu bloqueador. Siempre tienes que estar, sí, claro, claro, claro que sí. Por supuesto. Eso, todo. Y todo. también el gorrito y todas las cosas que tenemos que utilizar. Partner, ¿no? para no estar así. Y además, lo que han dicho los expertos en Sanami es que se puede llegar a 31 grados. Imagínate. El verano va a estar súper caliente. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo aplicarnos el bloqueador? ¿Qué tener en cuenta cuando vamos a comprar un bloqueador también? Cuéntanos con quién estamos. Estamos con la doctora Mari Carmen Tello para que nos dé todos los detalles. Ella es especialista, por supuesto, dermatóloga. Así que, doctora Tello, ¿cómo está? Buen día, gracias. Está por con estar el modelo aquí. ya en la playa. Ay, Miren Dios. ustedes el fondo. Vamos por ahí nos a ver Lucho. Vemos, mira. Qué tal, bonita es esa playa. ¿En ¿Dónde ¿Dónde qué estamos? playa ¿La es enorme, está, doctora? ¿Qué? En Punta Cana. Punta en Punta Cana. Cana. Cana. Ay, Arena blanca, claro. doctora. Bien, ¿no? Me encanta ah, la sombrilla, todo. El modelo también ya está listo para entrar al mar. ¿sí ya o no. está. Ay, ya está. Doctora, y, y precisamente eso, ¿no? Vamos a la playa, muchos van a ir el 25, este domingo también, bajar al mar. ¿Y qué cuidados debemos tener? Eh, buenos días. Buenos Primero días. muchas gracias por la invitación. Eh, lo importante es tener presente siempre que no solamente el sol está en la playa, uh -huh. no. El sol yo voy a la bodega, camino un ratito por ahí y siempre está presente. Entonces uh -huh. eso es bastante importante porque muchos, eh, al menos mis pacientes me dicen, doctora, pero yo no voy a la playa, por eso no uso bloqueado. Entonces eso es el primer error, er el primer error, el error. <ríe> ¿no? eh, ya cuando uno va a estar mucho más expuesto, como en la playa, en la piscina, salir a correr, eh, los detalles importantes eh, en cuanto a la fotoprotección es saber que primero debemos tratar de evitar los, las horas de mayor radiación. Uh -huh. Más o menos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, no tratar de por ahí no salir, uh -huh. ¿no? Eh, o si sales bajo la sombrilla, con mucha mayor protección. Uh -huh. eh, en segundo término, los medios físicos, como tú mencionaste, el sombrero, por ejemplo, es de bastante ancha, importante. De al ancha. ancha, ¿no? El gorrito. De deportivo, sino que la... le faltó el sombrero. ¿no? Le faltó, ¿no? Entonces no? uno así grandecito es que... que pasaba... si se ponía el sombrero y iba a malograr el sombrero. Le malograba el look, ¿no? Ay, ¿no? Y mira todo lo que le ha costado pararse el pelito. Oye, ¿Cuántas chicas han venido al set ahorita? Nunca Sí, para? están ahí tomando nota, tomando lleno, nota. Con <ríe> cámara, hay más cámaras sí, de lo normal. Y mira la magia de la televisión, partner, que ya estamos nosotros también en Punta Cana. Estamos ahí. Vamos a pasarnos a la playa. No, no, vamos a pasarnos a la playa. Venga, estoy en la playa. Doctora, y el tema del bloqueador, ¿cómo se aplica? ¿Cuántas sí. horas al día eso muestra? Justo por eso lo, lo tenemos lo acá, porque como yo mencionaba, es mejor verlo para entenderlo este, de una forma más práctica. ¿no? Entonces. Se sugiere usar un protector solar para el rostro distinto al del cuerpo. Ah, ¿sí? Es preferible, porque, por ejemplo, en el rostro tú puedes usar alguno que, no sé, tenga ingredientes para tus manchitas, tenga ingredientes anti-envejecimiento, por ejemplo, tenga un poquito de colorcito, como por ejemplo este de acá, para darte un efecto maquillaje. Entonces, puedes como que sumarle ciertos extras a tu protector solar. Y el tema del factor y esos numeritos que aparecen. A ver. Sí, eso es bien importante. El factor de protección debe ser 50 a más, eh, al algunos piensan que debe ser 100, ¿no? Y en realidad eso es un poquito de marketing. La verdad que a partir de 50 ya el protector solar te protege el 96%, casi 97%. Entonces, tanto para el rostro como para el cuerpo. Exacto, ¿no? Sí. Lo importante es que pongas la cantidad adecuada y que lo reapliques. Sea cual sea. ¿Cada cuánto es que lo tengo que reaplicar? Cada tres horas tienes que volverte a poner, ¿no? Y si por ahí sudaste o te metiste a la playa, a la piscina hay que volverlo a colocar también. Lo aplicamos? Exacto. ¿Y cómo se aplica, doctor? A ver, por Entonces... favor. Entonces... Por ejemplo, no es clásico que los hombres van así a la playa. Sí. Entonces se tienen que...? Porque muchos dicen, ay, no, porque quiero tener mi pechito dorado, no me aplico claro. ahí. Entonces, también, que es como ¿cómo Claro. Que lo ideal es de que, por ejemplo, él en su casa se debería haber aplicado el protector solar. Para términos prácticos, lo vamos a hacer ya en la playa. Uh -huh. Entonces, una más o menos media hora antes de exponerte, debes por tener el protector solar. Entonces, este que es este para el rostro, bueno Primero, agitarlo, obviamente, y para el rostro son dos traveses de dedo, entonces yo voy a colocar un dedito, otro dedito, y esa cantidad lo voy a distribuir en todo lo que es el rostro, el cuellito y, sobre todo, en caballeros, no olvidar la zona de las orejitas, y del cuello. Ah, eso, ¿no? Por, sí. el folo, por el Mira, la mayor cantidad de cáncer que yo tengo en pacientes hombres es en la orejita. ¿En serio? Sí, porque no tienen, por ejemplo, tú tienes tu pelito suelto, de alguna sí, manera te, te cubre. Cubren, claro. Los hombres no. Entonces no, pues, cae puerto, ¿no? radiación, radiación, radiación, claro, y radiación, ahí, radiación. El incluso de él es directo, ¿no? Claro, entonces todo va para ahí. Uh -huh. Esa zona es bien cancerígena. Qué buen ¿no? detalle, en los, ¿eh? nos, en nos olvidamos cabellos. entonces de la oreja y también. Y de la, la zona del cuellito, del cuello. ¿no? la parte, la la parte de atrás del cuello. Entonces, claro, entonces esos dos deditos, incluso si por ahí un, un, un hito más para la zona del cuello. Ahora, en la zona corporal, bueno, los bloqueadores corporales son mucho más grandes. Hay una regla que a mí me parece en práctica, que el, la uso, ¿no? Que es la, una regla de las cucharitas. ¿Ya? Las cucharitas de té comunes y corrientes. Una cucharita, porque entonces, ¿cuánto me debo echar en el cuerpo? ¿No? Es más difícil. Entonces, entonces coges tu cucharita y llenas una cucharita todo mi brazo, una cucharita todo mi otro brazo, dos cucharitas todo mi pechito, dos cucharitas para toda mi espalda, dos para cada pierna. Ahora, en la zona de las piernas no olvidarse los pies, el empeine, los dedos. Aquí en el Perú eh, la mayor incidencia de melanoma es en los pies. Y melanoma es el cáncer más maligno, el que mata, el que causa metástasis, porque uno no se cure los, los piecitos. Entonces, en los pies, por ejemplo, porque incluso cuando uno toma sol está así, ¿no? Tienes que aplicarlo tanto en la parte. Todo, todo. todo la planta, todo, también. La planta el, lo, el empeine, los deditos. Completamente. Completamente, ¿no? Entonces, sería una cucharita, una, uh -huh. dos, dos, dos para cada piernita y ya estarías. Protegido. Doctora, y, ¿no? y una última consulta: la aplicación es, digamos, que, que penetre bien, que, ¿Que bien, desaparezca el bloqueador. Que blanqueado? desaparezca porque a veces uno ve a una persona y está así como un fantasma, claro. ¿no? Sí. Es un, sí. un mimo, ¿no? Y, y ¿qué nos pasó? reímos, ¿no? ¿Oye, qué, claro, qué... sí, se te pasó la mano. ¿Cómo se aplica? Digamos? En realidad, el efecto mimo depende del tipo de protector solar. Okay. Los que te dan esa coloración son los que nosotros llamamos las pantallas solares, ah. que es como si yo me pusiera un papel, como una pantalla, que está protegiéndome el rostro físicamente. Uh -huh. Pero estos, por ejemplo, que son los químicos, yo me lo pongo y desapareció, o sea, no se nota nada. Se nota, no, entonces es completamente transparente. Y también son buenos, esa es la idea, ¿no? No buscar un bloqueador que porque te deja blanco, ay, no ese es el mejor. Claro, ¿no? No, no, no, al contrario, los químicos son mucho más cosméticos en cuanto a que te gusta usarte, ponértelo, te gusta usarlo, entonces ese para mí es el protector ideal. El que me encanta ponerlo porque deja mi piel brillante, porque deja eh. mi piel más luminosa, porque encima me está previniendo rubitas, manchitas y encima cáncer de piel. Se protege y es este también. Exacto. ¿no? O sea, como matamos varios claro. pájaros de un tiro y todos gracias. contentos. Gracias, doctora. Ya sí, sabe el modelo, a aplicarse también claro, en ya las orejitas. orejitas. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias. a ambos. ustedes. Vamos a hablar del tema también de los mercados, de las, las compras, compras, de los últimos momentos. Oye, la gente está corriendo en mesa redonda, nos dicen. ¿no? Les faltan sus regalos. ¿Cómo está en estos?